Después de debutar en Chicago con algo similar, el artista británico e indio, Anish Kapoor, presenta Pequeña Ava. Se encuentra en el vestíbulo exterior del edificio Jega, del barrio Tribeque de la ciudad de New York en Estados Unidos. Esta es una escultura reflectante, que simula estar aplastada por una de las esquinas del edificio. Tiene 15 metros de largo, 6 metros de altura, conformado por 38 placas de acero inoxidable que suman un peso de 40 toneladas y demoró cuatro años su fabricación, y tuvo un costo de cerca de 10 millones de dólares. Según el fabricante, la empresa Performance Structures, una de sus cualidades es estar suspendido por cables y resortes, lo que le permite moverse ligeramente ante los cambios de dilatación provocados por los cambios de temperatura, el viento y la nieve. Suscríbete a mi canal de YouTube, me encuentras como blog Arte Plus.